el lugar por donde los niños deben pasar hacia el, hacia su casa y de allá hacia el colegio. Entonces le pedimos la colaboración de las entidades que, que nos quieran colaborar pues para poder pasar con los niños.